¡Gracias! Bueno, agradecidísimos como siempre de esta sorpresa que nos acaba de dar el, el coro del recinto Guasán Francisco. Con nosotros está Manuel Betances, de la UAS, con quien vamos a conversar. Un colega, amigo, exalumno. En... Chócala ahí, Manuel, cuéntame. Y esta sorpresa, explícame. Bueno, nosotros cada año el recinto Gua Francisco tiene la voluntad y la alegría de compartir con los amigos de diferentes instituciones. Y Telenor es una institución que le da más apoyo al recinto Guadalajara San Francisco. Eso es verdad. Y hemos querido, en medio de esta pandemia, pues llevar un mensaje de paz, de esperanza, de solidaridad, de que sí vamos a salir de esta situación que afecta al mundo, Así pero muy es. especialmente a los Macorizanos Así mismo es. En la semana pasada, Amado, estuvimos nosotros en el Hospital Vicente de, de Paul, Estuvimos en el siglo XXI y estuvimos también en el materno infantil. Hoy estamos aquí en Telenor, nos sentimos muy orgullosos y a nombre del recinto Juan San Francisco y de su director, el licenciado Miguel Medina, queremos agradecer la gentileza de ustedes como programa y de la administración de Telenor por la invitación que nos hicieron y porque nosotros cada año nos sentimos muy comprometidos con San Francisco de Macorís con la sociedad, a través de este, de este momento que vive la humanidad tan crítico y tan difícil Difícil. donde no se contaron los difícil. muertos y no los vivos vamos a contar lo que queremos vivos Exacto. Al, al final entonces este mensaje de esperanza, de paz de alegría para decir que estamos unidos en esta pandemia bueno, qué expectativas tú crees que pudiéramos tener nosotros eh, para el año próximo con relación al tema de la pandemia porque yo me imagino que en la universidad, bueno no, no me imagino yo sé, en la universidad se ha trabajado mucho estos temas sobre todo por expertos eh, en, en virus y esas cosas. Sí, mira, la universidad, el recinto Juan San Francisco específicamente, ha tomado eh, esta iniciativa de poder trabajar el tema de la pandemia en la conciencia del ser humano. Porque pienso que el primer elemento que hay que trabajar es la psiqui, que se nos mete aquí. Entonces, cada quien debe. A propósito, cada vez que uno oye que una gente murió, uno piensa de una vez en el COVID. Claro. Ahora mismo acabo de anunciar la muerte de Ligia Lerut, sí. presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Y lo primero que me vino a la cabeza fue: habrá sido del COVID. Pero Porque claro. uno tiene. Estamos como, ¿verdad? Como medio espantados, ¿verdad? Pero claro. Entonces... Pero más, que una... más que una Guinea tuerta. Claro. Entonces, lo importante <ríe> es que la gente entienda que esta es una situación que tenemos que aprender a lidiar con ella, aprender a manejarla. Usando el distanciamiento, usando la mascarilla, usando el protocolo de, de sanidad o sanitario que necesita sí, sí, sí. para que usted se pueda proteger. Usted sabe que hay que usar su gel, que hay que usar su mascarilla, que hay que usar el distanciamiento. Entonces haga usted un acto de conciencia. E inmole esos ejemplos para que seamos menos los infectados y seamos más los que sobrevivamos a esta pandemia. Entonces la UAS ha desarrollado una dinámica de visita a las instituciones de servicio a la sociedad y le envía un mensaje de esperanza, de paz, de compromiso social y de decirle a San Francisco de Macorís y al país de que si nos colocamos en una posición de defensiva, acudiendo y tomando en cuenta los protocolos de la OMS y del Ministerio de Salud de nuestro país, podemos entonces salvaguardar la vida, que es el elemento más preciado que tenemos los dominicanos. Sí, Carolina. Sí, eh, nosotros escucharlos, verlos eh, y todo este espíritu navideño eh, propio de la época, eh, nos llena de satisfacción. ¿Cómo es para ustedes y para los lugares donde ustedes van llevar esa luz de, de esperanza, de, de motivación, de amor? Eh, propio de, de las fiestas de Navidad, partiendo de esa realidad que bien usted plantea que tenemos, ¿cómo se siente el espíritu cuando visitan, por ejemplo, el Hospital San Vicente de Paul? Bueno, nosotros nos sentimos que llevamos una luz de esperanza, de vida, de motivación, a que no pensemos tanto en la pandemia, sino de cómo prevenirla. Porque una vez tú tienes, tú tienes el COVID, te que buscar la manera de salir de él. Pero estamos llevando un mensaje de esperanza para que la gente se cuide y no llegue a ese nivel de, de tener ya... Eh, el COVID o ser, por ejemplo, una gente asintomática. Si usted toma la medida de precaución, el protocolo sanitario, usted no va a caer con mucha facilidad. Además, gente que tiene ya enfermedades ya patológicas, o sea, que ya la tienen eh, como impetenso, como diabetes, etcétera, etcétera. Esa gente le da más fuerte esta pandemia. Entonces, la universidad, la UAS, toca la puerta de San Francisco de Macorís, de sus instituciones, de sus ciudadanos, y le hacen llamado de integración. De respetar. De respetar y reconocer el toque de queda que ha sido una bendición. Porque déjame decirte, tú no, no te infectas en la mañana, te infectas en la noche o al mediodía. Eso no tiene horario. En cualquier espacio donde tú estés, si no observa las medidas sanitarias, está propenso a contagiarte del covid entonces, todo el mundo es sospechoso hasta Así que no se demuestre. Decía... Nosotros decíamos otro en derecho, ¿verdad, Amado? Sí. Así es. A propósito de lo que tú dices, decía Celia Cruz en la Bemba Colorada, decía, nunca dejes de cantar, que el que canta y canta bien, porque cantar es también una forma de olvidar. Así es. O sea, cuando ustedes le llevan los cánticos a la gente, uno sí. se sí. olvida. Sí. Y es verdad, la música hace que uno olvide, por lo menos momentáneamente, que uno olvide los problemas. Y mira, Amado, en el hospital, por ejemplo, hay una muestra. Los enfermos de toda categoría, se vieron motivados. Sí, sí, sí, La gracia, mira, sí, qué bien. Claro, porque claro, bueno, Cuando tú le vas a orar momento, a una gente en una claro. cama y le lleva una, una canción de esperanza, también la gente siente que eso es una medicina claro. para el ¿Qué? ser humano. Entonces Así eso es lo que es. está haciendo la universidad en este momentos ¿Qué, voy, ¿Cómo lo, qué, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el coro aquí. Sí, tenemos parte del coro. Parte del coro. Una representación coro, por asunto de... De distanciamiento. Sí. Ellos son... Aquí está mi, mi hermano Vicaíno, ¿verdad? Ellos son como El Director <risa> del coro. Aquí hay como seis. Alumnos <risa> Y ese alumno mío, ¿verdad? Sí. ¿Cu ¿Cuántos cuánto, cuánto son el coro? ¿Cuánta gente tiene el coro? Eh, nosotros, nosotros. Tenemos... nosotros tenemos actualmente una matrícula de... ¿Dónde no, no, está? Se está escuchando. Una matrícula de 26 integrantes. Okay. Pero que dado a que estamos viviendo una situación que es una situación irregular, especial, pues nosotros estamos haciendo un trabajo lo que llama semipresencial, okay, perfecto. o sea, estamos trabajando con núcleos del coro para nosotros llevar sí. la alegría, pero siempre cuidándonos de que no haya aglomeraciones. Claro, personas. eso es así. Bueno, eh, ustedes no, nos comentan que han ido al hospital, están aquí a través de los medios, eh, tienen planes de ir, por ejemplo, a, a otras instituciones. Eh, podemos observar que todos tienen su mascarilla, sabemos que. Eh, buscan llevar el protocolo, que es lo primero. ¿Qué más piensan hacer si llevarlo a algunos sectores eh, o a algunas otras instituciones donde la gente necesita esperanza? Bueno, nosotros hemos pensado seguir el recorrido por las instituciones que siempre vamos todos los años, pero además hacer un concierto popular. Eso va a depender de cómo venga la situación, sí, porque sí, sí. ustedes saben que ha ido creciendo sí. la curva de, de sí, del sí, COVID sí, en sí. estos momentos en San Francisco. Todo ah. esto va a depender hasta de la lluvia, hasta del medio ambiente cómo se presente pero queremos seguir llevando esa alegría a través de las instituciones y posiblemente un concierto popular para la población. No sabemos qué sector, pero está planteado en la mente de nosotros. Bien, cómo no. Bueno, señores, vamos a, vamos a, a cantar. terminar con música. Así es que denle para adelante, señores. Nosotros agradecidísimos de que ustedes nos hayan acompañado durante toda esta semana. Hoy es viernes. Salga a la calle, pero cuídese, cuídese del COVID. Y Tenga un magnífico fin de semana. Nos vemos el lunes para una nueva jornada laboral. Pasen felices, resto del día y buen fin de semana. Ajá. Los dejo con el coro del recinto Guas San Francisco. Ajá. Al mundo paz, nació Jesús, nació Y paz, su santa grey, y paz, su santa grey, y paz, su santa grey, y paz, y paz, su santa grey. Al mundo paz, Salvador, en tierra reinará, ya eres feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús, Jesús, perdón le da. Jesús, perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús, Jesús, perdón le da. Jesús, Jesús, perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder. Su amor y su poder amor, amores.